Ese es, mi chica. Lo lograste. Sales en todas las noticias. ¿Vienes solo? Solo quiero el dinero. ¿Tienes el chic? Muy bien. Por la marcha. ¿Por qué no vas al baño? Te lavas y estaré contigo en un minuto. ¿Qué? Vamos, tío. Tu cuello. Es un desastre. ¿Qué ¡Mierda! Un nuevo venga! venga sáquenos de aquí! ¡Tendestino confirmado! ¡Uh, uh! ¡Sí! has salido de puta madre! ¡Susten por culo, cabronazos! ¡Tío, somos ricos! ¡Ricos! ¡Ahora jugamos con los grandes!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 Despierta de una puta vez, Samurái. Tenemos una ciudad que quemar.